Saben lo que tienen, no lo sienten Sus recuerdos duelen, no lo sienten No saben lo que tienen, no lo sienten Sus recuerdos duelen, no lo sienten Soñé con personas que no estaban Me porté fatal con los que amaba Despierta, men, se va el tren No te pares, eh. Traza tu carretera, saca el mal fuera Trabaja y actúa con fuerza Hora de pensar con la cabeza Sentimiento plasmado en esta base ¿Qué oíste? Películas que montaste Por perdedor, con sudor Siempre mandas todo al traste Él sabe afrontar la realidad En su corazón lleva la verdad Intenta ser su jefe, su amistad ofrece, sus ganas no decrecen No voy a dejar morderme, de cada día crecerme y de mi gente acordarme Sigo en pie y firme, a pesar de perder un colega, a pesar de ganar un problema No saben lo que tienen, no lo sienten, sus recuerdos duelen, no lo sienten No saben lo que tienen, no lo sienten los duelen, no lo sienten. Demasiados agujeros en los que volver a caer Demasiados problemas, joder, pon control Poco hiciste para no volver a perder Ahora te ves entre mentiras y dolor Muchas dudas, no sabes qué va a suceder Todo gris hasta que un día vi el color Mi vida, mi lucha, yo te puedo ofrecer El odio que sembré hasta darás dolor Mucho tiempo evitando tu mentira Y superándome día a día en la vida Necesito sentir que me cuida Y superarme en mi vida loca Me dice que no sé lo que sabe vecina me sigue por toda la avenida me chilla, se gira pero no me pilla me calmo ya veo la salida ella te la lió y tú lo sabías volviste a ella que te ofrecía crecí fuera del portal huyendo de la policía no quería disgustar a mi familia de no lo que tiene no lo sienten sus recuerdos duelen no lo sienten lo no saben lo que tiene no lo sienten sus recuerdos duelen no lo sienten